Hola, yo soy Oscar Gallo y aquí vamos a hablar de las decepciones de WandaVision Alerta de spoiler Hace casi una semana se terminó la primera serie para streaming de Marvel Entertainment Y ha sido mayormente satisfactoria Hemos visto nacer a la Bruja Escarlata después de ser simplemente Wanda por 4 o 5 películas Vimos por primera vez a Wiccan, Speed, Mónica Rambeau con poderes, Visión Blanco, Agatha Harness y la cuota cómica con James Wu y Darcy. Pero el fan siempre está insatisfecho. Yo trataba tratado de encontrarle sentido a los tres casos donde pensamos que Marvel nos daría más y no lo recibimos. Entre datos y rumores sabemos que la segunda película del Doctor Strange se llama Multiverse of Madness, un título que alude tanto al multiverso que nos anticiparon en Spider-Man Far From Home como a Las Montañas de la Locura de H.P. Lovecraft. También sabemos que Wanda estará en Strange 2 y que los ex hombre araña Tobey Maguire y Andrew Garfield estarían en Spider-Man No Way Home o Spider-Man 3. Es más, se ha llamado a estos tres títulos Wanda, Strange y Spidey la trilogía del multiverso aunque vimos poco de eso en WandaVision La razón más aparente es el calendario de lanzamiento original de las películas WandaVision debió aparecer después de Black Widow, Eternals y Shang-Chi y como preámbulo de Strange, incluso iba a salir después de The Falcon and Winter Soldier en cambio, terminó abriendo la fase 4 a inicios del 2021 y quedará a casi un año de la película del Hechicero Supremo. El mismo rodaje de WandaVision terminó en California un día antes del inicio de rodaje de Strange 2 en Londres. Hasta donde sabemos, solo Elizabeth Olsen en palma de una película a la otra. Incluso se afirmó que Benedict Cumberbatch estuvo en el set de WandaVision pero no tuvimos el esperado cameo. Aquí las señales apuntan a que no, por la sencilla razón de que Ralph Bonner no existe ni nunca existió. El nombre de Bonner, que en inglés significa erección, aparece en una foto que Monica Rambo encuentra en el ático donde el falso Pietro se esconde en el último episodio de WandaVision. Es una foto con nombre al pie que se halla en una carpeta junto a documentos y cuentas bancarias Algo muy poco característico del tipo inmaduro y desordenado que conocemos de las precuelas de X-Men Varias teorías apuntan a que todavía existe esperanza de que el falso Pietro puede ser Peter Maximoff de X-Men Y que estos papeles sean parte de la nueva identidad que el programa de protección de testigos del FBI haya creado para él Es decir, él es el testigo desaparecido de James Wu, Pero sí queda sin explicar, como un cabo suelto Recuerden, es una historia sobre cómo alguien con los poderes de Wanda afronta la pérdida, no del origen de los mutantes en el universo cinematográfico Marvel. A la hora de aplicar tijera para tener un final efectivo hay que dejar explicaciones atrás y hay chistes malos que también debieron haber quedado atrás. Por último, el juego semana tras semana de las comunidades en línea era identificar quién era el villano de la historia, si era Mephisto, si era Nightmare, si era Master Pandemonium, si era Ultron, Nemafrost o Kang, pero no, resultó que la mayor antagonista se coló en esta realidad para robarse el poder que lo causó todo, Agnes robando la magia caos de Wanda. Al final de la historia, esa chica rara de Europa del Este que movía cosas con la mente se convirtió en un ser digno de respeto y temor, la bruja escarlata por fin significaba algo este nombre esta es una fórmula muy de Marvel para desarrollar al personaje si seguimos este planteamiento no necesitamos a un gran villano hasta el final de un segundo o tercer acto no vimos a Thanos hasta el final del primer Avengers cuatro años y seis películas después del primer Iron Man más aún Wanda hubiera sido incapaz de enfrentar a un Mephisto, pero una bruja escarlata con pleno control, esa ya es otra historia Por lo pronto no hemos tenido los ingredientes hasta el mismo final de WandaVision Para concluir, WandaVision ha sido un viaje muy completo, con comedia, misterio y mucho drama al final en efecto creo expectativas pero en su mayoría hemos sido los mismos fans impacientes los que esperamos que se desarrollen estos temas en un solo programa. La fase 4 apenas empieza y es más posible que estas revelaciones terminen ocurriendo en el cine, tendremos más que comentar los próximos meses con Falcon, Winter Soldier, Black Widow y los nuevos personajes que van a estrenarse. Estos han sido mis argumentos y si no les gustan también tengo otros. No se olviden de dar me gusta, suscribirse y compartir.